Seguimos con el ukelele, el nuevo instrumento que estamos aprendiendo, y vamos a continuar con do mayor, la menor. Les quiero dar el desafío de empezar a practicar arpegio usando el pulgar, índice, medio y anular, a ver si podían hacer algo así. Mira. poquito ya solitos practiquen puede que les salga muy hermoso el ukelele tiene un sonido muy hermoso y lo vamos a tocar tal cual como lo hicimos en el taller de guitarra con rasgueo este es el canchis canchis un saludo grande a todos los amigos de perú por ahí alguna vez han escrito felicitándome agradeciéndome las canciones que estamos trabajando yo adecuo las letras pensando que estoy trabajando con niños ya por eso no le hice entera el canchis-canchis, respetuosamente. Y el rajeo, igual que el mambo de Machaguay. Empezamos en la menor. Vamos bailando, vamos cantando. Vamos bailando, vamos cantando. El rico guay no canchis, canchis. El rico guay no canchis, canchis. de vez en cuando, canchis, canchis, bailan el guayno, canchis, canchis. Y aquí en la escuela o en el liceo, y aquí en la escuela o en el liceo, vamos bailando, canchis, canchis, vamos cantando, canchis, canchis.